La semana laboral recibe a la ciudadanía con un aumento de 5 y 10 pesos a los precios del pasaje en las rutas interurbanas, como lo había anunciado la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte CONATRA. A sentimiento de partir del sábado empezamos a cobrar 10 pesos. Man. ¿10 pesos? Man. ¿Ahora cuánto costará el? 2.60. ¿260? ¿260? Sí. ¿Salcedo, Sa Santo Sa Domingo? ¿Salcedo Santo Domingo? Salcedo ah, okay. llamado a usted le hace la fundación para que a este de aumento que se le ha hecho bueno, nosotros lo tuvimos que hacerlo obligatoriamente porque el gobierno la aumentó, nos forzó a, a pagarle a los empleados de nosotros un 14% más. Y tuvimos que aumentar el pasaje por ese motivo, porque tenemos que pagarle a los empleados de aquí un 14% más. Sí. ¿Ustedes transfirieron entonces el, el aumento a la ciudadanía? Sí, el pasajero. Nosotros trabajamos con los pasajeros. Entonces, el municipio de Tenares para NTN. Robinson Polanco